Y en Cacahuala, el Mono Camargo, el gallero de moda, pico y escuela Allá comenzó la fiesta, el pico y está que suena Pero tú no quieres ir porque no tienes ropa nueva Pero tú no quieres ir porque no tienes ropa nueva Yo sí voy para la fiesta porque quiero tomar ron No me importa que me digan el del mismo pantalón No me importa que me digan el del mismo pantalón Que baila carajo Hay mucha gente estrenando pero yo los veo callados Amanecen en la fiesta pero en la silla sentados Yo con mi pantalón viejo no le paro bola Dejamos ver el esqueleto. Y yo bailo para acá, y yo bailo para allá, y yo bailo para acá. Yo. rosa, Ahí le mando un mis rojo que los tengo remendados Yo soy a bailar un porro pero con mucho cuidado Al Alcibiar esa costa que no te vuelva a pasar Con mis zapaticos rojos que los tengo remendados Yo soy a bailar un porro pero con mucho cuidado Tu toro se metió la vaca loca Y corriendo por la calle era tan grande la emoción Y me llevo por delante y me rompió el pantalón Ahora sí que queda yo listo porque no puedo hacer nada Ay, sin mi pantaloncito ya no puedo parrandear Y yo bailo para allá, y yo bailo pa' acá, y yo bailo para allá Espéreme en el estadero, los amigos en el naranjo. Lo heno pa allá, lo no pa acá, lo heno pa allá, lo no pa acá. Mi querido licenciado Johnny Díaz en el bajo pureza. Lo heno pa allá, lo no pa acá, lo heno allá. Lo la UFACA vuelve y juega la Universidad Eris Molina Hasta que te acabaste